¡Uy! ¡Estoy muy ni muy ni mi y ni mío. ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni Todo comienza cuando no hay nada que hacer Cuando todo lo que quieres es tener un público que entretener ¡Dios mío! El mundo de estar hablando Solo sé lo que te gusta ¡Toma! Para que lo haces mucha gente lo disfruta Ingresas a YouTube y creas un canal Creas un personaje y dejas de ser normal Miles de likes, miles de vistas No, ya valió madre. No me parece que este chico sea muy listo Viendo tu nombre en las mejores listas, miles de fans, 60 millones, se vuelven realidad muchas de tus ilusiones. Botón de plata, botón de oro y la placa de diamante que es el mayor tesoro, pocos lo han logrado. Ya es toda, güey.